que nos cuente un poquito eh, lo que ha sido este operativo que permitió eh, detectar vino irregular, está bien dicho así, en la, en la frontera nacional. Sí, para poner un poco en contexto, es una operación que, que la venimos trabajando hace varias semanas, Ajá. en silencio, porque estas operaciones se hacen sin que se filtre. Eh, en, la, en el sector vitivinícola conocemos un poco de esto, de eh, que del lado brasilero muchas veces se etiquetan botellas claro. con marcas prestigiosas sobre vinos que no lo son. Lo claro, diciendo, pero para eso está la denominación de origen, no tiene que salir ya eh, etiquetado y todo listo aquí desde Mendoza. Entre otras cosas. Entonces, muchas bodegas sufren este tipo de, de fraude donde generan etiquetas que no son las reales eh, sobre vinos que no son los reales. Entonces, pero perdóneme, como que fueran vinos mendocinos. Mendocinos, bueno, argentinos. argentinos, en todo argentino. caso, para, para hacerlo más amplio. Claro, eh, uno compran vinos del lado brasilero claro. de una cierta calidad y lo etiquetan con vinos de altísima calidad. ¡Qué bárbaro! Ajá. Eso se sabe un poco en el sector de qué está pasando y bueno, a partir de, de contactos con distintas bodegas que estaban sufriendo esto, eh, iniciamos uh -huh. junto a Cancillería, junto a la Embajada, junto a FIP un operativo que fue muy grande, eh, en Dionisio Siequeira Están y en Estas este, este son las ¿sí? imágenes, ¿no? Del operativo. Correcto. Eh, donde encontramos... Aproximadamente 1.900 botellas en, un, en estado irregular. Estado irregular de etiquetado que no condice con eh, las normas que se exigen desde el Instituto para que estos vinos sean exportados de manera correcta. ¿Todo esto, Martín? Es un depósito muy grande, muy grande. Fue en el día de ayer. Claro. Eh, habían helicópteros, estaba toda la gente de AFIP, la gente de Brasil. Un operativo conjunto entre Brasil y Argentina sí. para desbaratar esta, esta situación que se está dando. Y sobre todo sobre todo para ponerse del lado de la empresa que está haciendo las cosas bien, ¿no? de la bodega es que están necesario? haciendo las cosas bien. Imagínate que vos llegaste, ubicás en un mercado como Brasil, metés tu vino, lo empezás a comercializar y después aparecen aparece estas cosas que ¿Te tira, echa, te tira para atrás. Entonces nos parecía sumamente importante empezar a, a, a trabajar sobre este tema. A nosotros nos toca la responsabilidad de analizarlo químicamente, con todos los datos analíticos, uh -huh. eh, para corroborar lo que sospechamos en gran parte de que estos son vinos que no condicen eh, la etiqueta con la eh, empresa. Eh, con lo cual nos estamos poniendo de lado del empresariado, nos estamos poniendo de lado de eh, la comercialización que tanto necesitamos, de la exportación. Uh -huh y de conservar la calidad argentina, en este caso mendocina, de, de nuestros claro. vinos en un mercado tan importante como es el brasilero. Martín, este, acaba de nombrar una palabra clave, exportación. Este, este, no, no está al tanto, está el recontra tanto de lo que ha pasado con la soja, del dólar diferencial para la soja y el reclamo del resto de los sectores, entre otros sectores, el sector vitivinícola. ¿Puede haber algo de eso? ¿Ha tenido alguna charla quizás con el ministro de Economía, dada su cercanía política, o mmm, no hay caso, no, no, no va a ser posible? Yo lo veo difícil, uh -huh. eh, lo veo difícil porque la medida es eh, transitoria eh, sobre una economía regional como es la soja. Es una medida transitoria que se ha tomado para obtener los dólares que uh -huh. aún no están liquidados. En el sector vitivinícola generalmente se piensa lejos se piensa con estrategia a largo plazo. Eh, si bien las medidas eh, de corto plazo siempre sirven, no es lo que generalmente la vitivinicultura está buscando. También quiero ser claro con esto, ¿no? lo veo difícil en ese sentido. ¿no? La, el, el, el Estado Nacional ya ha hecho de alguna manera un esfuerzo eh, con el tema de retenciones y derechos al sector vitivinícola para que se entienda eh, cada vez que se realiza una exportación se reintegra una uh -huh. parte de esa exportación y se retiene una parte de esa exportación. En el año 2020, a pedido del sector, creo que hace más de 15 años se venía pidiendo, se aumentaron los reintegros uh -huh. por cada exportación claro. y se bajaron los derechos por cada exportación. Entonces, generó una brecha amplia, una diferencia positiva, que hacía muchísimos años que no se lograba y que creo que el Estado Nacional hizo un gran esfuerzo para que eso se lograra. Eh, hoy creo que eh, también hay pedidos, y que son justos, y que creo que, que todos los que comercializan tratan de mejorar su rentabilidad, y, y me parece que está muy bien. Eh, creo que también hay reclamos respecto a impuestos provinciales, como es el ingreso bruto, uh -huh. donde afecta, en este caso, a la totalidad de las bodegas los derechos de exportación o las retenciones, casi el 70% de las bodegas o no lo paga o paga la mitad. Uh -huh. Estamos hablando eh, de que han quedado 90 bodegas pagando un, una retención. En cambio, ingresos brutos alcanza casi a mil bodegas. ¿Y eso porque no todas exportan? No todas exportan. Uh -huh. Aproximadamente exportan un poco más de 350 bodegas uh -huh. en el total del país, de las cuales el 70% ya se han beneficiado con estas medidas claro. De, del Gobierno Nacional y hoy están reclamando un poco el acompañamiento eh, con ingresos brutos desde el Gobierno Provincial. Porque ayer leí algunos artífices justamente del vino aquí en Mendoza asustados o, o no, alertados por la inflación, porque sí. obviamente les resta eh, competitividad, claro, pero nos, nos afecta a todos la inflación, ¿no? Y por ahí también venía un poco el reclamo. Claramente, claramente. Eh, sí estoy viendo un, una aceleración en, el, en la actualización del tipo de cambio eh, oficial, que eso obviamente ayuda a los exportadores, tal vez no en la velocidad y en el tiempo que uno pretende como uh -huh. exportador, poniéndome un poco del lado de que exporte pero bueno, son variables que los economistas te lo saben mucho mejor, no a tocas una y afectas otra, entonces sí, debe ser tiene que ser de alguna manera equilibrado y con sentido común para que se vaya acompañando, obviamente la inflación afecta a todas las economías regionales, eh, ...y es el gran problema que hoy tenemos. Pero el dólar vino entonces, por ponerle un nombre, no lo ve. Es una opinión personal, uh -huh. eh, no, no tengo información para, para aseverarlo. Lo, lo, lo que veo es que el Estado Nacional ya hizo el esfuerzo con los reintegros y las detenciones ...y es una medida excepcional que se toma para obtener dólares de la soja que están pendientes. La industria vitivinícola funciona de otra manera la soja... ...generalmente en la industria vitivinícola... ...cuando nos pagan desde afuera... ...lo primero que hacemos es meter la plata... ...porque la necesitamos... Eh, ...no especulamos desde uh -huh. el sector... ...dejando la plata parada... ...y no ingresándola... ...generalmente la metemos para seguirla... Eh, ...trabajando porque básicamente somos una industria... ...que genera y desarrolla eh, al sector... ...y que todo lo que entra... Lo, o sea. ...lo va reinvirtiendo... ...en la soja no es tan así... Eh, ...muchas liquidaciones... ...las dejan pendientes porque o no la necesitan ingresar o están esperando una mejora sí. cambiaria. Eh, Agustina. Martín, el gobernador ha pedido, trascendió el viernes pasado, una reunión con Sergio Massa para hablar justamente del sector vitivinícola. No sé si usted está al tanto de ese pedido, de si a lo mejor piensa que debería haber ido primero con usted, como titular del INB. ¿Cómo ve toda esa situación? Es importante que el sector discuta y plantee no solamente críticas, sino aportes, tanto al gobierno provincial como al gobierno nacional. Entiendo que todas las reuniones son importantes, entiendo que es importante que el sector vitivinícola, pero todo el sector vitivinícola, eh, se junte no solamente con las autoridades nacionales, sino con las autoridades provinciales. En ese caso se dan los reclamos lógicos, uno cuando claro. se junta, con, con el sector siempre van a haber reclamos, cuando te juntás con el gobierno nacional seguramente vas a pedir por detenciones y dólares y cuando te juntás con el gobierno provincial vas a pedir por la eliminación de ingresos brutos. Es lógico que pase eso, hacia la buena convivencia, el sector vitivinícola trabaja muy bien con el sector público y creo que está bueno que esto pase, que se concreten las decisiones pero que vayamos también con medidas estratégicas y de largo plazo, porque si no nos quedamos pensando siempre en medidas coyunturales y de corto plazo. Claro, pero ¿no hay ninguna novedad respecto a esa reunión que pueda llegar a darse? ¿O no sé si usted está intercediendo también? No tengo conocimiento de que haya habido alguna, a, a, algún llamado de gobernador hacia el ministro Massa, yo no tengo conocimiento de eso. Entiendo que quedaron en eso, en que se iba a hacer esa gestión, desconozco si se ha logrado. Sobre todo porque están muy preocupados con el tema de las importaciones, que usted eh, sabrá. Sí, eh, hay... A mí me llama la atención un poco, la, la industria vitivinícola, el sector vitivinícola es un sector exportador, no sí. es importador. Eh, nosotros tenemos dos insumos, básicamente, que se importan. El corcho del cornoque, porque en Argentina no hay cornoque uh -huh. eh, que son para los vinos premium. Ajá. Y eh, las barricas de roble francés. Sí. Eh, son los dos insumos más, más importados, de alguna manera. Yo tengo charlas permanentes con las con el sector eh, y les pregunto si están teniendo, si han tenido de golpe problemas en la importación y la respuesta que me dan es que vienen como siempre, a veces salen rápido las importaciones, a veces se demoran un poquito más, pero no están viendo un problema de abastecimiento de corcho al cornoque uh. o de barricas de doble Obviamente siempre es bueno estar atento, estar solicitando de que no pase, pero eh, hay que hablar con los actores, hay que hablar con con las bodegas, con los que importan, para saber cómo está ese, esa situación. Incluso, incluso el corcho, el corcho de alcorno, que se maneja con una importación que se llama importación temporaria. Sí. ¿Qué significa eso? Que importamos el corcho para después exportarlo, con lo cual no cuenta como importación claro. Que sale en la botella, ese. ¿no? Sale en la botella, entienda. o sea, traemos botella, el corcho, premium, se tapamos importa, y, se, y se vuelve a exportar. Y vuelve Por es una metodología que se llama importación temporaria. Los que conocen de este tema saben de lo que, de lo que estoy hablando, lo explico mm, sí, en sí, forma sí, práctica entiende, para se que entiende, se entienda. Se entienda.